Módulo académico de aprendizaje, hidráulica y neumática. Este módulo está enfocado al análisis de estructuras con sistemas hidráulicos y sistemas neumáticos, donde usted comienza con una revisión de sus características para comparar las ventajas y desventajas, luego hacer una selección adecuada de los dispositivos involucrados para lograr un manejo seguro de estos en la actualidad, la necesidad de aumentar la eficiencia de las tareas en el sector transporte debe sustituir la fuerza muscular y habilidad manual por la fuerza y precisión mecánica. No obstante, sustituir actividades manuales por dispositivos mecánicos y neumáticos solo es un paso dentro del proceso de automatización de las tareas ejecutadas dentro del proceso productivo y logístico. Este paso va encaminado, al igual que otros muchos, a obtener el máximo provecho con un costo mínimo. El conocimiento, utilización y selección de los dispositivos adecuados en cada caso será la forma de evitar que la adquisición errónea de costosos equipos o tiempos perdidos en su mala gestión encarezcan el producto de forma desproporcionada. Visto a largo plazo, esta perspectiva se advierte una tendencia regresiva en el número de empleados administradores de equipos de transporte que carecen de conocimiento en la gestión de los dispositivos que involucran potencia en el movimiento. En la industria utilizamos tres métodos para transmitir potencia de un punto a otro. Uno es la transmisión mecánica a través de ejes, engranajes, cadenas, correas, etc. Otra es la transmisión eléctrica a través de conductores y por último la energía del fluido que es transmitida a través de líquidos o gases en un espacio confinado. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a evaluar el estado de los dispositivos hidráulicos y neumáticos que se interconectan en las diferentes aplicaciones. De forma específica, Aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Reconocer el potencial de mejora aplicando dispositivos hidráulicos y neumáticos Gestionar aplicaciones en el sector transporte Analizando y seleccionando sistemas o dispositivos neumáticos interconectados Gestionar aplicaciones en el sector transporte Analizando sistemas o dispositivos hidráulicos interconectados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 La primera se denomina, revisando mis conceptos de aplicaciones en sistemas hidráulicos y neumáticos. La segunda, analizando aplicaciones en sistemas hidráulicos y neumáticos. La segunda unidad didáctica se denomina, conocimiento de sistemas y dispositivos neumáticos. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina, revisando mis conceptos de generación y transporte de aire comprimido. La segunda, analizando mis conceptos de selección de actuadores neumáticos y dispositivos para la alimentación, tratamiento y transporte de aire comprimido. La tercera unidad didáctica se denomina, conociendo los sistemas hidráulicos. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina, reconociendo los riesgos en sistemas hidráulicos y neumáticos. La segunda, analizando la selección de actuadores hidráulicos y dispositivos para la alimentación, tratamiento y transporte de aceite hidráulico. Al inicio de cada unidad didáctica,